Gracias, Yerjan, amables televidentes. La verdad que hemos tenido una mañana, un inicio de semana activa en este programa, como siempre. Y no es para menos, porque a la vez que estamos viviendo una covidianidad con matices de olvidar la realidad del COVID, con una confianza ficticia, porque ya hemos visto. Y ya, ya lo ha planteado en sus comentarios al, al inicio de cómo el pueblo está disfrutando de una especie de, de bonanza que un amable televidente pudo darle explicación a qué se debe que mucha gente anda en diversión, diversión, diversión sin ahorro y que yo le agrego sabiendo que tienen compromisos familiares, hay que pagar alquiler, tienen costo de combustible, tienen costo de luz, tienen costo de agua, tienen costo de leche, tienen costo de todo y prefieren irse a beber, que está avalado por muchas remesas que sabemos que así como el turismo ha representado la sostenibilidad de nuestra economía porque genera dólares, también las remesas de los dominicanos para sostenibilidad de sus familias. Y eso se debe a la mejoría y al control que ha tenido Estados Unidos en parte respecto al proceso de pandemia, porque mucha gente ha recibido lo que nunca ha recibido trabajando por parte del gobierno en esa asistencia económica que le están dando a los norteamericanos y de los cuales muchos dominicanos se han beneficiado. Aquí, en República Dominicana, se ha planteado de forma, diría yo, un tanto sorpresiva el tema de la reforma que estaba o pudo haber estado proyectada para el 2021 a finales con arreglo al presupuesto 2022. Y sorprende que se haya introducido el tema como buscando una especie de reacción, y ya la ha tenido, al punto que ha logrado incluso... Una cierta. Eh, camuflajeado, obviamente, reacción del partido de del, del pasado gobierno del PLD, entre ellos todos los funcionarios señalados como corruptos, son los que están opinando que el pueblo, defendiendo lo que de, lo, al pueblo, haciendo aparentar que están del lado nuestro. Pero lo conocemos, Bacalao, aunque vengan disfrazados. En eso no tengan la menor duda que el pueblo lo que hace es rechazarlo más cada vez que salen a la, a la luz pública, opinando de cosas que durante su periodo se burlaron. No le es agradable a la población ver a la hermana del presidente, a los senadores Euclides y a los demás que han pasado, y el mismo tema Montás Al hombre del ajo, que no se sabía dónde había estado durante la transición y ya apareció hablando como si tuviera calidad al hombre del ajo, José Ramón Peralta. Vi un artículo de Juárez hijo, no de Andy, sino de un hijo, no sé si hermano o si es hijo de Andy, que lo vi muy pertinente cuando él se refiere, porque él es economista, que una salida de, o una procura del gobierno de Luis Abinader, que apenas tiene 60 días, podría ser que ante el mundo y los calificadores económicos podría verse como una proeza el hecho de que se reduzca el déficit de 9. Punto tanto a, a 3.5 y, y que esto se lograría con simples medidas atendiendo que tenemos por pandemia un inicio de clase un tanto eh, tortuoso, y el 4%, en vez de gastar lo, los 190 y tantos mil millones de, de dólares, de pesos, serían 181 mil, y esto traería consigo que en vez de gastar el 4%, se gastaría solamente el 3.5%. ¿Por qué me inscribo en esa fórmula? porque no significa que estaríamos perdiendo efectividad en el proyecto de, de, de educación nacional. Por múltiples razones que nos la ha demostrado el tiempo, de que no era problema para la educación la cantidad de dinero que utilizaran, al contrario, trajo consigo todos los males, que usted haya podido pensar de que esos directores se hayan proyectado como candidato a la presidencia. Se utilizó para eso, al punto que no entregaron educación, y lo dijo Fulcal, sin ningún proyecto y sin ningún plan cumplido, y faltando pagos a suplidores, un desastre. Entonces, señores, vamos a seguir insistiendo por querer ser pantalloso, en que somos una, un país que atiende la educación y tenemos todos los resultados funestos cada año. O preferimos que se nos cargue a nosotros y al salario de Navidad, como a los enseres o necesidades del hogar, como son los aire acondicionado, a las compras por Internet, preferimos eso yo creo que debemos permitir que el gobierno tenga un poquito de, de, de, de entendimiento pero sabemos que ha sorprendido esta propuesta que debía de ser propuesta para el año 2021 con arreglo al 2022 y lo que pasa mi consejo deben preservar la, mora, la imagen de Luis Abinader, declarar ¿Quién debe hablar de presupuesto y de posibles reformas como el encargado de Hacienda? Y no quemar a dos meses la imagen y figura del nuevo presidente. A él no le debemos porque se supone que tenemos incumbente probos en cada una de esas intendencias. Pasa con Valdés Alviso. El presidente no debe hablar de Blanco Central, está Valdés Alviso. A él hay que rendirle cuenta y de la política que se diseñe él sería el responsable y el que ganaría el galardón es preferible que sea el funcionario que se designe como vocero de proyecto de presupuesto y de reforma y no que sea Luis Abinader que aparezca para que la gente lo empiece a ver desde ya como malo se está quemando. lo están quemando el equipo de estrategia creo que ha fallado porque no es así economías, las economías mundiales tienen sus voceros que son los encargados de Hacienda y los encargados de presupuesto a mí me gustaría ver a Presboc qué diría de esto que es el experto pero a Luis hay que conservarlo para iniciar que se quemen los funcionarios que sencillamente hay que cambiarlo pero el presidente tendríamos que aguantarlo hasta el 2024 y si queremos mejor desenvolvimiento tenemos fuentes de las cuales se puede resolver y reducir el déficit que solo se ha utilizado el 4% para provecho personal de grupos. Y cuidado, porque ya me han hablado a mí que Fulcar sería un, un potencial porque está pre, manejando ese presupuesto. Entonces, vamos a reducir a 3.5. No va a dejar de recibir educación sus proyectos y el país se aliviaría sin necesidad de hacer una reforma en estos momentos. Mi consejo, preservemos la imagen de Luis Abinader. Que sean el ministro de Hacienda y de Presupuesto quienes hablen de asuntos fiscales y de presupuesto 2021 y evitemos que el presidente se exponga a unos costos políticos porque toda vez que se habla por parte de un gobierno o de un político de que haría una reforma Empieza a chicharrarse su moral, su imagen, perdón. Esperamos que sigamos conscientes de que Luis Abinader apenas está empezando y que dentro de lo que ha sido sus primeras iniciativas, la hemos visto bien y le estamos apoyando en ese proyecto. Ahora, hay medios y fuentes de las cuales tiene que agarrarse Luis Abinader o el gobierno para no cargarle al pueblo más impuestos en estos momentos, y sería más saludable preservar la imagen del presidente y que sean los funcionarios encargados de esto, los especialistas, los que salgan a la calle a hablar de lo que se proyecta para reducir el déficit, producto de pandemia y producto de lo que se llevaron los otros. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez.